Eh, trabajadores de mantenimiento, limpiadoras, eh, auxiliares, enfermeros, médicos, es muy triste. No hablemos más, por supuesto, de la treintena de personal sanitario que ha fallecido o de los miles de los sanitarios que están totalmente aún desprotegidos, recortando bolsas de basura para poder protegerse. Estos días decía yo a alguna gente que más que un aplauso a las 8 de la tarde este personal sanitario se merece una paga extra porque son auténticos héroes y evitar pues cualquier desfile de paruda nacional como diciendo, a ver hoy qué toca a ver quién nos va a dirigir con esas chirigotas y esos cristobicas ¿no? que nos decían los mayores, que se llamaban así pues en, el, en la burla, porque es burla salir en este desfile diario a decirnos por cuántos muertos vamos que no son exactamente esos cuánto, pues, somos capaces de hacer el bien desde nuestros hogares sin salir pero que un gobierno que no está sacrificando absolutamente nada viviendo del engaño del silencio ocultando la verdad y eso se llama mentir y ante esa realidad, hermanos no nos podemos callar es momento de unificar fuerzas, por supuesto que sí, para vencer al enemigo que nos mata. Pero también es tiempo de una fuerte crítica contra aquellos que, dirigiéndonos desde un desgobierno central, están creando una gran paranoia nacional, porque ya no sabemos qué hacer. Si es más importante pasear una hora a un perrito, pero se ve que no es menos importante o más importante sacar a la calle a los críos más pequeños por lo menos una hora para que puedan también respirar, respirar la calle y volver a ese lugar en el cual también ellos disfrutan, aunque sea jugando solos aunque sea junto a su padre y a su madre nada más y sin poder relacionarse ya vendrán más días, dicen que a partir del día 27 de será así o la tristeza de poder celebrar como aquí en Archena, en la puerta del cementerio entierros con tres personas y el sacerdote, y que luego vayamos al súper y nos encontramos varias decenas y decenas y decenas de personas que prácticamente ni se guarda la distancia de seguridad. ¿Qué está ocurriendo, hermanos? Hay precisamente verdad no hay. Ahí hay persecución. Ahí hay mentira. Y si hay mentira y hay engaño, obviamente paz no hay, no puede haber, las críticas están creciendo cada vez más, es verdad que el control de los móviles también se está haciendo, lo habéis notado en vuestro móvil igual que lo he notado yo, pero hoy se manifiesta Jesús y en medio de ese dolor aparece la esperanza, un día lleno también de indulgencia plenaria para todos aquellos que vivimos